Bienvenidos a satoshifactory.com, en este vídeo te mostramos cómo puedes mintear un NFT totalmente gratis Dentro de la cadena de bloques de Matic o Polygon, estamos probando esta nueva colección, se llama Block Batar. La verdad es que nos ha parecido súper interesante. Y tenemos dos opciones principalmente para llevarnos uno de estos NFTs. Por un lado, podemos hacerlo totalmente gratis, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Y por otro lado, para tener más probabilidades de que nos toque un raro o un súper raro. Podemos pagar 10 MATICS para conseguir este NFT. En este caso, nosotros lo vamos a hacer de forma gratuita. Siempre traemos plataformas para ganar NFTs, criptomonedas, etcétera, de forma totalmente gratis. Pero si quieres más probabilidades para que te toque un raro súper raro o oh, Crypto Summer, deberías comprar uno de. 10 matics aquí tienes todas las características que nos ofrecen estos nfts son licencia CCO esto es bastante interesante ya que son de licencia abierta con lo cual puedes utilizarlos como si fueran de tu propiedad siempre que los tengas en tu billetera es un proyecto que realmente merece muchísimo la pena vamos a hacer un vídeo rápido aunque no descarto que próximamente realicemos un vídeo un poco más extenso respondiendo cualquier tipo de dudas que nos dejéis abajo en los comentarios del vídeo y también resolver viendo cualquier duda o cualquier novedad que encontremos acerca de este proyecto que sinceramente me ha gustado muchísimo. Como siempre si eres nuevo en el canal te animo a que te dejes un buen like y te suscribas y actives la campana de notificaciones si te gusta la información que vas a ver a continuación ya que un gesto tan pequeño para ti es extremadamente grande para nosotros. También te animo a que te unas a nuestro canal y grupo de Telegram que tienes abajo en la descripción del vídeo en los cuales vamos dando soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. También te recuerdo que tenemos muchas otras opciones para conseguir NFTs, como por ejemplo la opción de Chico and Rocco, en esta ocasión te van a dar un NFT gratis diario, y también tenemos diferentes opciones como Play to Earn, tenemos The Sandbox y otras muchas opciones súper interesantes. Te animo a que le des un vistazo a nuestro canal de YouTube. Así que sin más, empezamos. Y bien, el proyecto se llama Blogvatar, como ya hemos indicado, la gran peculiaridad que tiene es que las licencias de estos NFTs son CCO, lo cual significa que no tienen derechos de autor, puedes utilizarlas totalmente para lo que tú prefieras, de hecho las vas a tener en tu propiedad y vas a poder hacer absolutamente lo que quieras con ellas. Alojado en la cadena de bloques de Polygon lo vas a poder mintear de forma aleatoria a partir de miles de millones de combinaciones de rasgos totalmente diferentes. Puedes conseguir el tuyo de forma totalmente gratuita como vamos a ver a continuación o también pagando 10 matics para tener uno más raro o súper raro para mintearlo solo debes acceder a la página web que encontrarás abajo en la descripción del vídeo. En esta opción seleccionamos el gratuito y la billetera de Metamask. Si no sabes cómo utilizar esta billetera te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada. Nos saltará esta opción en la cual nos indican que debemos seguirlos ya sea en su Twitter o en Discord. Nosotros lo vamos a hacer directamente en Twitter. Para ello pulsaremos sobre la pestaña de continuar y a continuación debemos firmar este mensaje con nuestra billetera de Metamask y a continuación nos piden nuestro usuario de Twitter para verificar que somos una cuenta real y de esta forma no malgastar estos NFT si tu nombre de usuario en Twitter como siempre tan solo pulsas en perfil y aquí abajo vas a tener la aproba con el nombre que tú hayas decidido en tu perfil debes pegarlo en esta opción aceptar que vas a postear clicando en esta opción que tenemos aquí y darle a clamear. Automáticamente publicaremos un post en nuestro perfil de Twitter en el cual estamos indicando que esta colección de Blogbatar nos está regalando un NFT, automáticamente nos van a asignar nuestro NFT totalmente gratis en nuestra billetera. Tal y como nos indica en pantalla, este proceso tardará unos minutos, no desesperes, tan solo ten un pelín de paciencia, recuerda que esto es totalmente gratis y lo verás reflejado automáticamente en tu billetera de Metamask y también a través de OpenSea como vamos a ver a continuación. Si vamos también a nuestra cuenta de Twitter, vamos a poder ver cuál es el post que hemos publicado. Esto va a ser más o menos automatizado en el momento que le damos a aceptar y demás y estaremos compartiendo información acerca de este proyecto. Para visualizar nuestro NFT, podemos ir otra vez a la página web de Batar. Aquí dentro tenemos en el menú superior izquierdo, mi colección, pulsamos en esta opción. Recuerda que la billetera estará vinculada directamente, lo cual estamos interactuando con una web 3.0. Y aquí tenemos nuestro NFT, que ha sido un común. Podemos visualizarlo con cada una de sus características y demás. Y también tenemos directamente un botón para abrirlo en OpenSea, directamente nos va a dar toda la información, podríamos venderlo también si quisiéramos, como es evidente para que haya una venta, alguien tiene que hacer una compra, este NFT es totalmente gratis. Por lo tanto, es un poco complicado realmente que alguien nos lo compre, ¿no? Aquí tenemos también todas las propiedades que nos ofrece este NFT y en la parte superior tenemos aquí directamente el enlace para ir al perfil principal de BlogVatar en el cual tienes todas las redes sociales, página web, etcétera. Toda la info acerca de esta colección. Te animo a que la investigues, si tienes cualquier duda también que la dejes abajo en la caja de comentarios y en próximos vídeos estaremos encantadísimos de tratar de ayudar a la comunidad resolviendo cualquier duda que pueda Un poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí espero que te haya gustado y servido esta información como siempre te animo a que te dejes un buen like, que te suscribas si te ha gustado y te ha servido esta información y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta nueva plataforma para conseguir un NFT totalmente gratis espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto